Próxima estación Cuatro caminos Anticipe su, estación. Anticipe su descenso Próxima estación Panteones Anticipe su descenso Próxima estación Tacuba Correspondencia con Línea 7 Dirección El Rosario, Barranca del Muerto Próxima estación Huitláhuatl Anticipe su descenso Próxima estación Popotla Anticipe su descenso Próxima estación Colegio Militar Anticipe su descenso Próxima estación Normal Anticipe su descenso Próxima estación San Cosme Anticipe su descenso Próxima estación Revolución Anticipe su descenso Próxima estación Hidalgo Cor Correspondencia con línea 3 Dirección Indios Verdes Universidad Próxima estación Bellas Artes Correspondencia con línea 8 Dirección Constitución de 1917 Garibaldi Próxima estación Allende Anticipe su descenso Próxima estación Zócalo Anticipe su descenso Próxima estación Pino Suárez Correspondencia con línea 1 Dirección Anticlán. Observatorio Próxima estación San Antonio Abad Anticipe su descenso Próxima estación Chabacano Correspondencia con línea 8 Dirección Constitución de 1917 Garibaldi Y con línea 9 Dirección Pantitlán Tacubaya Próxima estación Viaducto Anticipe su descenso Próxima estación Xola Anticipe su descenso Próxima estación Villa de Cortés Próxima estación Nativitas Anticipe su descenso Próxima estación Portales Anticipe su descenso Próxima estación Ermita. Correspondencia con línea 12 Direcciones Mixquac Tlahuac Próxima estación General Anticipe su descenso Próxima estación Terminal Tasqueña Por su propia seguridad Ninguna persona deberá permanecer a bordo